Pauli, hey, tenemos pauta, vamos. No, pero ¿cómo? Está terminando el caso, la Carmen Gloria está a punto de dar el veredicto, me lo voy a perder. Oye, pero Pauli, ¿cómo lo no cachaste en el play? ¡Ah, cierto! Y es que para quienes no lo sabían, TVN Play es una plataforma donde todos podemos acceder, ojo, de manera gratuita a lo mejor de los contenidos actuales. Y escuche bien también históricos de nuestro canal y otras de sus señales. ¿Les gustaría, por ejemplo, volver a ver Amores de Mercado, El Pase lo que Pase, quizás algún contenido de NTV o de 24 horas? Todo lo pueden encontrar en TVN Play con más de 80 programas y 3.000 capítulos. Toda la señal abierta en vivo. Pero, ¿cómo podemos acceder a esto? Busca el botón de ingresar, escribe tus datos o crea una cuenta. Elige una categoría y encuentra el contenido que quieras ver cuando lo quieras ver. Así de fácil. Puedes hacerlo a través de tu teléfono celular descargando la app, a través de tu Smart TV y también por tu computador en www.tvnplay.com. Se entendió, ¿no? Claro que sí. Y ahora que ustedes y yo sabemos perfectamente cómo usar TVN Play, me voy a disponer a ver unos casitos pendientes que tengo de Carmen Gloria y después uno que otro capítulo de La Fiera o el reemplazante. Oh, bueno, ahí veré. De aquí nadie me va.